Buenas tardes a todos de nuevo. Muchísimas gracias al programa Padres por su amable eh, invitación. Es Para mí, pues una gran satisfacción estar de nuevo con ustedes y en este caso clausurando el curso. Ya es evidente que la fecha está más avanzada, que la competencia al sol es difícil. Ya no hay tanto público como en otras ocasiones, pero espero que esta sesión sea de interés para todos ustedes. Bueno, no hace mucho, el 6 de mayo nos reuníamos aquí para tratar de analizar las últimas elecciones generales eh, habidas en España unas elecciones importantes en cierto sentido esta conferencia es la segunda parte de aquella puesto que estamos ante un mismo ciclo electoral eh, el votante español no votó cosas muy distintas en las europeas que en las autonómicas que en las generales sencillamente eh, una sociedad como es la nuestra como cualquier otra europea ha vivido con tensión cambios muy profundos incógnitas, a veces insondables, y trata de hallar su camino en esta situación de cierta eh, incertidumbre. Lo fundamental, y en esto retomo eh, charlas o reuniones que hemos tenido aquí en años anteriores, es no perder nunca de vista el concepto de cambio de época. Llevamos creo que cuatro años machacándolo. O sea, si no entendemos que estamos viviendo un cambio de época, si caemos en la tentación de pensar que esto es cambio porque la vida siempre es cambio, no entenderemos nada. Estamos viviendo un momento realmente histórico. en Muchas cosas van a cambiar, conceptos, categorías, instituciones, políticas, organizaciones internacionales. Y eso es normal cuando se dan circunstancias como las que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, pensemos, uno, que estamos en el marco general del cambio de época. Dos, que en cierta medida es la segunda parte de la conferencia. Eh, que vimos el día 6 de mayo. Igual que ocurrió el 6 de mayo, voy a rehuir el darles demasiados datos. No hay PowerPoint, no hay hojas Excel, no hay eh, diagramas explicando la evolución de, de cada uno de los partidos políticos. Vamos fundamentalmente a tratar de centrarnos en aquellos temas que son de largo recorrido. ¿no? Los temas que son de verdad de interés histórico. Es normal que un medio de comunicación, que la prensa, se concentre en lo que toca el día, porque el día es el marco del periodista, y cada día es distinto y cada día hay que sacar un producto distinto. Nosotros mmm, trabajamos de otra manera porque nos corresponde trabajar de otra manera, y, y lo, lo fundamental es no perder en ningún momento de vista los hilos conductores de este cambio de época. Lo que de verdad está protagonizando, está definiendo, está marcando estos años formidables que estamos viviendo. Es verdad que son más formidables para unas personas que para otras, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico, son años enormemente interesantes porque todo un mundo se viene abajo. Antes de las elecciones generales ya se nos anunció que lo que iba a ocurrir iba a ser importante. Eso no ha ocurrido con otras elecciones europeas. Si tirásemos de hemeroteca, hace cinco años o hace diez años, veríamos que las elecciones europeas llegaban pues, con cierto espíritu burocrático. Ya sabíamos que iban a ganar los populares, que el segundo partido iba a ser el Partido Socialista, que se iban a repartir de manera ordenada y casi diría que armónica los puestos fundamentales, la agenda sabíamos cuál era, etcétera. etcétera. Bien, eso ya eh, sencillamente no es así. Y Sabíamos que no iba a ser así y se nos anunció con mucho tiempo que por primera vez en muchos años la, la, la política europea, el Parlamento Europeo iba a sufrir cambios importantes. ¿Qué podemos encontrar en la hemeroteca? En primer lugar, nos advirtieron del fin de la hegemonía del turno entre populares y socialdemócratas dentro del Parlamento Europeo, dentro en su conjunto de las instituciones eh, europeas. Con el paso del tiempo, también lo hemos dicho en alguna otra ocasión, ya resultaba difícil distinguir a un conservador de un socialdemócrata. En gran medida, el gran desastre de la socialdemocracia europea que hoy estamos viendo, a la que luego haremos referencia, es un morir de éxito. Los socialistas han logrado los dos objetivos fundamentales, que es la constitución de un estado de bienestar en el límite de la viabilidad financiera y conseguir que los conservadores se hagan socialistas. Una vez que eso se ha conseguido, ya sencillamente mucho recorrido no tienen Por eso, para el público más joven, para el votante que llega en estos momentos a, a, a la opción de, de poder eh, participar... ...en estas eh, elecciones... Eh, eh, ...en el fondo conservadores y socialistas... ...vienen a ser un poquito lo mismo... ...y algo que no representa ni mucho menos un mundo. El segundo elemento... Que, ...que nos anunciaron era... ...el auge de los denominados movimientos... ...populistas, luego entraremos con más detalle... ...a tratar de entender esto de populista. Eh, eh, unos movimientos que cuestionaban... ...la moneda única... ...que cuestionaban la permanencia... ...de cada uno de sus países... ...dentro de la Unión Europea, que por lo tanto planteaban de verdad un cambio radical. O sea, si sí, el proceso de integración europea ha sido un consenso básico desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que estos nuevos movimientos vienen a decir es, bueno, eso ha sido un consenso básico, pero no ha funcionado. Y como no ha funcionado, tenemos que revertir el proceso. La gran duda era, bueno, y estos partidos, que son distintos entre sí, que tienen características nacionales, uno... ¿Podrían sumar votos? O sea, ¿Hay suficientes elementos de coincidencia como para que sumen? Y dos, si esto ocurre, si suman, ¿hasta cuánto van a sumar? ¿Qué tanto por ciento van a conseguir del Parlamento Europeo? ¿Realmente van a ser una fuerza que determine lo que pueda ocurrir? El tercer elemento que nos anunciaron para advertir de la importancia de estas elecciones era, cómo no, el Brexit. el Brexit está en la primera página de los periódicos desde hace ya mucho tiempo desde sobre todo el famoso referéndum británico el Brexit no ha ocurrido no sabemos si ocurrirá el Brexit no sabemos cómo será el Brexit es una incógnita pero fundamentalmente lo que tiene de trascendencia histórica es que una sociedad ha decidido salirse de la Unión Europea la Unión Europea en su proceso de creación, en su definición vía tratados de su derecho, de sus reglas de juego, en realidad nunca consideró que esto fuera posible. O sea, estaba tan segura la, la unión, que ahora llamamos unión, el proceso de integración europea, de su sentido, de su trascendencia, de su bondad, que no cabía en la cabeza que alguien quisiera irse. Pero lo importante del Brexit, final, ocurra finalmente o no, es que una sociedad ha dicho me quiero ir por pocos votos de circunstancias especiales pero lo ha dicho lo cual ha abierto un boquete muy importante al que luego eh, haremos eh, referencia Bien. si como se nos anunció estas elecciones iban a ser importantes lo primero que se nos planteaba era saber si su resultado implicaría el reconocimiento del final de una etapa de la historia de la Unión Europea. Una etapa que comenzó con el derribo del Muro de Berlín y, consiguientemente, con el Tratado de Maastricht y que habría concluido con la gran depresión, con la gran crisis económica que hemos tenido a partir del año 78 y hasta el año más o menos eh, 2018. Y dentro de este supuesto fin de etapa tendríamos que ver en qué medida eh, la unión política que se planteó en Maastricht y que se desarrollaría fundamentalmente a través de la política monetaria y económica, para entendernos el euro, y la política exterior y de seguridad, permanecerían o no permanecerían. ¿En qué, en qué medida eso seguiría en pie? Lo segundo es recordar que el tratado de Maastricht tiene como objetivo fundamental, nunca reconocido porque no es políticamente correcto, evitar la formación de la Mitteleuropa, es decir del Reich, de lo que históricamente es el Reich, no estoy hablando del Tercer Reich estoy hablando del Reich es decir, el Imperio Romano se nos viene abajo y entonces se constituye un eje central, el pilar central de, de, de Europa donde tenemos una serie de ríos fundamentales el Rin, el Ródano el Danubio que nos van a marcar toda esa zona central, es una zona central germánica, en lengua alemana Después de la Segunda Guerra Mundial, durante los años de la Guerra Fría, eh, sencillamente eh, Alemania se convierte en la potencia económica, industrial, exportadora de referencia. Y su moneda es, de entre las monedas europeas, la más estable, el marco alemán. Al ser derribado el muro de Berlín, lo que nos encontramos es el proceso de reunificación, o si se refiere de unificación, no son las mismas fronteras que en la etapa anterior, de ahí el debate si es re o si es unificación, con los cuatro eh, lander orientales, pero Austria ya se había convertido en cierta medida en un espacio económico alemán, y a través de Austria estaba penetrando en la zona de y en la zona balcánica. Por lo tanto, había una gran preocupación dentro de, de Europa por la consolidación de ese espacio de influencia alemán. De ahí que el tratado de Maastricht y dentro del tratado el tema de la moneda única fuera básicamente el instrumento para que Alemania renunciara a, la, a, a su moneda y por lo tanto se disolviera la posibilidad de un espacio de hegemonía alemana. bien eh, eh, Puesto que la, la, la Unión Europea podría entrar en crisis con estas elecciones, estaba por ver en qué medida este tema volvía a surgir o no volvía a surgir. El tercer gran tema que se planteó en Maastricht, no lo olvidemos, es la ampliación hacia el este. Eh, si tiramos de hemeroteca, hacemos un esfuerzo, eh, de volver en aquellos días, cuando el muro es derribado, ya estaba en proceso muy avanzado el camino hacia la moneda única. En ese momento la moneda única no era el mecanismo para impedir el marco, sino fundamentalmente el mecanismo para dar solidez al mercado único. Un mercado único con varias monedas es un lío morrocotudo. Este, cualquier empresario está continuamente comprando y vendiendo divisas y nunca sabes si las compras el día apropiado o si las vendes el día eh, acertado. Esto es así. La moneda única tiene una lógica absoluta dentro de un, eh, mercado, dentro de un mercado único. Y, y ese reto estaba en marcha. Cuando se deriva el muro de Berlín, lo primero que ocurre es que los europeos del este, ...manifiestan su voluntad firme de incorporarse a las instituciones europeas... ...como era normal, como era eh, absolutamente eh, previsible. Pero para las instituciones europeas resulta difícil pensar... ...que se puede profundizar hacia la unión política al tiempo que se está ampliando la Unión e incorporando países que no han pertenecido a las instituciones eh, comunitarias, que no comparten el acervo, que en muchos casos nunca han sido de verdad una democracia. Bien, eh, el resultado de la tensión entre integración y ampliación fue nos integramos y nos ampliamos porque no tenemos otra opción. Este fue el argumento que nos dieron los políticos en aquel momento, frente a la posición de los analistas, de los asturiosos. dijeron, mire, eso no es posible, o integra o amplía. Bien, La gran crisis económica, la gran depresión, la situación actual es la prueba de que no era posible todo y de que finalmente la crisis ha llegado dentro de la Unión porque no hay cohesión suficiente para poder avanzar todos juntos hacia eh, la unión eh, política. Bien. En estos momentos lo que vemos es que tras los diez años de la gran eh, depresión se han agudizado muchos de esos problemas que estaban latentes y finalmente esa crisis anunciada por el debate sobre integración y ampliación se ha hecho realidad. Repasemos algunos elementos básicos que están en la conciencia eh, de la gente y que nos ayudan a entender el comportamiento político. Primero. La gestión de la crisis económica por parte de las autoridades europeas ha sido francamente mala. Y, y no ha sido mala porque eh, fueran incompetentes los miembros de, de las instituciones, más bien eran bastante más competentes que los miembros de los gobiernos nacionales. El problema es que para la creación de la política económica y monetaria se siguió un viejo principio característico del acervo comunitario, que viene a ser lo siguiente. Para encontrar una solución, primero hay que provocar un problema. Como es muy difícil llegar a un acuerdo de entrada que permita establecer de verdad una política económica y monetaria que, que, que dé forma a un gobierno económico de la Unión Europea, porque no hay acuerdo, lo que vino a hacer eh, la Unión Europea en, en su primera etapa siguiendo la experiencia de los años de la Comunidad Europea de las de, la, de las comunidades europeas antes etcétera etcétera era Vamos a hacer lo que sea posible, sacamos la moneda, sacamos un banco central con algunas competencias, aprobamos unos criterios para dar estabilidad y cuando las cosas empiecen a ir mal, porque van a salir mal, entonces estaremos en la obligación de finalmente rematar el edificio, porque la urgencia nos llevará a ello. Esta es parte de la manera tradicional de trabajar. ...en el ámbito eh, europeo. Lo que pasa es que no es lo mismo... ...hacer esto cuando estamos hablando... ...de políticas sectoriales... ...que cuando estamos hablando de soberanía. La moneda es soberanía. Es de las pocas cosas... ...que de verdad es soberanía. Y con eso no es tan fácil, tan fácil jugar. Bien, al final lo que nos hemos encontrado... ...es que la crisis ha durado mucho más en Europa que en otras partes del mundo... ...porque no hemos tenido capacidad de reacción. Y no hemos tenido capacidad de reacción porque no teníamos un comisario del Tesoro. Y teníamos un gobernador del Banco Central valiente, echado para adelante, eh, forzando la propia legislación, pero sin todas las competencias de un gobernador de un banco central. Y, por otro lado, con unos gobiernos que decían seguir unos criterios libremente aceptados por todos, pero que sencillamente no los cumplían. Por lo tanto, digamos, la percepción de la opinión pública es profundamente injusta. Lo que viene a decir, vamos a ver, quien gobierna la economía es Bruselas, y Bruselas no me ha resuelto el tema. Aquí la crisis ha sido más larga y además Bruselas ha, ha cuestionado eh, mis derechos eh, a la hora de tener mejor educación, mis hijos, o salud, o pensiones, etcétera, etcétera. Se ha creado un malestar, se ha creado un mal ambiente que está ahí y que es resultado fundamentalmente de una obra a medio hacer, de una chapuza institucional resultado de la manera a través de la cual eh, el proceso de integración europea se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Para el votante normal, la comisión ha pasado de solucionarnos los problemas, la comisión tenía muy buena imagen a la altura del año 2004 o a la altura del año 1999, a convertirse en un ogro que cuestiona nuestros derechos, que nos obliga a ahorrar o a que fuerza a nuestros gobiernos a que nos suban los impuestos para de esta forma poder ajustar las cuentas. Bien, pues todo esto sencillamente lo que ha provocado es algo fácil de entender. Si la comisión no me resuelve los problemas, si la comisión amenaza mis derechos, lo más sensato es renacionalizar. Una de las características del debate en las últimas elecciones al Parlamento Europeo ha sido precisamente cuál es el papel de la Comisión frente a cuál es el papel de cada uno de los gobiernos. Hay un sector importante de la población, básicamente el que se eh, enmarca dentro de las denominadas fuerzas eh, populistas, que tiende a pensar que la cosa más sensata es retirar competencias a la Comisión Europea, dejarle con lo prescindible para que lo fundamental eh, vuelva a ser competencia eh, nacional. En esta misma línea, muchas personas piensan que eh, la situación de malestar, situación económica delicada en la que nos hemos encontrado, es resultado de un mundo profundamente globalizado. Y eh, como nosotros no podemos competir con otros países que tienen menos servicios sociales y, por lo tanto, que pueden producir a menor coste, con, con, menores salarios y, por tanto, mejores precios, lo más importante es levantar murallas arancelarias. Hay una corriente importante que también la vamos a encontrar en estas elecciones eh, en, eh, en contra de la globalización y en favor de los aranceles. ¿Sobrevivirá la unión o sobrevivirá el euro a esta nueva ...realidad política. ¿En qué medida el proceso establecido en Maastricht va a continuar adelante? Bien, veamos los resultados de las elecciones y saquemos algunas eh, conclusiones. Las elecciones se celebraron el día 26 de mayo con absoluta normalidad. Esas elecciones nos han dado una fotografía muy interesante del espectro político de la Unión... ...que nos ayuda muchísimo a entender... ¿Qué piensa el europeo de hoy? ¿Cuál es el margen de maniobra que va a tener la Comisión en el futuro? No podemos decir que, vaya, que haya habido sorpresas porque estaba todo descontado, utilizando una metáfora característicamente financiera. O sea, eran tantos los sondeos y también hechos, eran tantos los artículos de prensa explicando lo que se esperaba, que lo que ha ocurrido finalmente era más o menos lo que podíamos eh, eh, esperar. Yendo por orden... El Partido Popular Europeo ha sufrido una bajada muy sensible de número de votos, pero sigue siendo el partido de referencia. Ahora, lo más interesante, que es algo que se ha comentado mucho menos, es la, eh, digamos, la naturaleza interna de ese partido, que es el mismo de antes, pero que no se parece demasiado al de antes. Me refiero a lo siguiente. Los populares británicos han sufrido una catástrofe monumental. Por otro lado, no formaban parte del Partido Popular Europeo sino de otra, de otra coalición eh, conservadora. El partido, entre comillas, conservador francés, el, el neogolista, ha logrado un 8% de los votos. Las anteriores elecciones han logrado un 10%. Es eh, decir, es una prueba de hasta qué punto la derecha tradicional francesa lo está pasando francamente mal ante la emergencia del macronismo, que es una nueva alianza eh, a la que luego haremos un poquito más eh, de referencia. Eh, la derecha española evidentemente ha perdido muchísimos votos la derecha alemana ha perdido muchísimos votos tradicionalmente este triángulo era el triángulo que sostenía a Partido Popular Europeo bien, hoy lo característico es que el Partido Popular Europeo es sobre todo un partido oriental donde todavía las fuerzas conservadoras son más importantes Entonces las siglas son las mismas pero los componentes no son los mismos, ¿eh? en ese sentido va a ser posiblemente un partido más tradicional, más vinculado con valores eh, tradicionales eh, europeos, etcétera, etcétera, y menos el Partido eh, Popular, digamos, de ser relativista que veníamos viendo en los últimos años. Eh, el primer reto para el Partido Popular Europeo es autogobernarse. O sea, si ha cambiado la naturaleza, si ha cambiado la composición, tendrán que llegar a acuerdos entre ellos sobre cómo se gobierna y, sobre todo, cuál es su programa. ¿Cuál su ideario? ¿Hacia dónde van? Todos sabemos que la batalla es porque un alemán, que estuvo no hace mucho tiempo aquí, por cierto, se convierte o no en el presidente de la Comisión, que es la gran batalla alemana, pero detrás de todo ese ruido mediático está el otro hecho, que es cuál es el ideario, cuáles los compromisos del nuevo partido europeo formado mucho más que antes por diputados que proceden de estados eh, orientales. El Partido Socialista Europeo ha sufrido un desastre monumental, pero sigue siendo la segunda fuerza política europea. En muchos lugares, virtualmente ha desaparecido, en el caso de Francia, por poner un ejemplo, casi nada. O sea, la desaparición del socialismo francés es un tema uh, históricamente importante. Eh, todavía retiene prestigio por su capacidad de gestión y seriedad en lo que llamamos la fraja uh, hanseática, es decir, los países volcados al mar eh, en el norte eh, donde bueno, incluso retiene algunas presidencias de gobierno todavía en gobiernos de coalición, pero los partidos como tal están eh, perdiendo muchísima importancia todos sabemos que en España sí han conseguido las elecciones vamos a ver si forman gobierno en coalición o no, pero con una mayoría parlamentaria amplia conformada por distintas opciones no se entiende, como ya vimos en la conferencia anterior, el triunfo ...de los populares sin reconocer el desastre de los populares. Perdón, el triunfo de los socialistas sin reconocer la división de los populares. Es más un mecanismo de compensación que un éxito por ser muy, muy, muy atractivos. Muy importante, se veía venir, pero finalmente se ha, se ha, se ha podido comprobar... ...el auge de formaciones europeístas alternativas... Me refiero fundamentalmente a dos. Uno, lo que antes era la coalición de liberales y demócratas, conocidas por el acrónimo de ALDE. Ahora, a petición francesa, han cambiado el nombre, se llama la Europa Renovada, si mal no recuerdo, y tiene como núcleo fundamental a las fuerzas macronitas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, estamos hablando de formaciones que crean con un voto de sesgo generacional. O sea, es un votante mucho más joven que el votante del Partido Popular, que tiene ya una agenda más próxima a lo que se nos viene encima de eh, que a lo que ocurrió en el pasado. El Partido Popular Europeo sigue siendo un partido muy atado a la tradicional agenda de las últimas décadas. Los eh, liberales y demócratas, los macronitas en el caso de, de Europa, recogen restos de la derecha tradicional, recogen restos de la izquierda tradicional, incorporan gente nueva, pero sobre todo son partidos abiertamente relativistas en temas culturales, muy defensores de la Unión Europea y de una economía liberal muy defensores y comprometidos con la globalización ¿no? pero al mismo tiempo en otros temas serían, estarían mucho más cerca de los socialistas que de los eh, conservadores por lo tanto lo que estamos viendo es cómo surgen nuevas fuerzas con sesgo generacional que sí tienen que ver con el mundo que están haciendo el, el que estas fuerzas vayan a cuajar o no vayan a enraizar o no el tiempo lo dirá y veremos sobre todo que en unos países sí y en otros países no. Nadie apuesta mucho por el futuro de Macron ni por el futuro de Rivera en el caso español, pero están ahí, son actores de referencia. Unos aprenderán de sus errores, otros no aprenderán. Unos cuajarán, otros no cojarán, Se irán a, a futuras alianzas, pero ya estamos viendo emerger nuevas culturas políticas. La otra fuerza interesantísima eh, son los verdes. Cuando los verdes surgieron, yo era bastante más joven y tenía pelo. Los verdes eran comunistas disfrazados. El muro había sido derribado, habían perdido la Guerra Fría, habían perdido la historia, entonces se disfrazaban de defensores de los bosques, cuando en los lugares donde habían gobernado la contaminación era infinitamente mayor. ...que a ningún otro sitio. Una visita a la República Democrática Alemana o a Rusia... ...es un buen ejemplo de, de, lo que, de lo que estoy diciendo. Bien, todo esto ha evolucionado. Hoy los verdes, sobre todo en los países del norte de Europa... ...son la formación característicamente pigiprogre. O sea, son niños bien, de la burguesía... ...que aman la naturaleza, que están en contra de contaminación... ...preocupados por el cambio climático... ...les encanta el patinete y rechazan el coche. Eh, toda una nueva cultura... ¿Eh? Eh, donde, por otro lado, y a diferencia de aquellos verdes de antaño, son totalmente capitalistas, eh, no, no tiene ninguna duda. Eh, son, de hecho, las juventudes de los populares, mucho más que los liberales, que tienen más que ver en muchos sentidos con gente de izquierda. ¿no? Los verdes es igualmente una nueva expresión del de cambio social y, consiguientemente, del cambio eh, político. Vamos a ir viendo cuál es su evolución, pero en estos momentos es el objetivo amoroso de los populares europeos. El grupo europeo, ahora su objetivo es atraerse a los verdes, porque con ellos sí me puedo entender. Bueno, en ese juego eh, Alemania renunció a la energía nuclear. Y, y una potencia industrial que vive de la exportación, si renuncia a la energía nuclear, será por algo... Y algo sencillamente que hay que llegar a tener una mayoría parlamentaria y estaba muy claro para los conservadores alemanes que esa mayoría tenía que llegar de mano de sus hijos, es decir, de los denominados verdes, que son en el fondo muy conservadores, tanto que aman los bosques más que a sus propios padres en algunos casos. Bien. Eh, sencillamente eh, estamos viendo cómo, cómo surge una nueva sociedad ¿no? y, y cómo, sencillamente, este amor por la tecnología, por, la, por el campo, por la salud, eh, va poco a poco conformando eh, nuevos eh, grupos políticos. Y esos dos, los liberales y los verdes, van a ser actores de referencia. Y juntos, los cuatro, populares, socialistas, liberales y verdes, conforma la mayoría de referencia en el nuevo Parlamento Europeo. La mayoría ortodoxa, es decir, creemos en la Unión Europea, creemos en el proceso de integración, creemos en un mundo profundamente globalizado, estamos abiertos al mundo, vamos a tratar de llegar a acuerdos. Ahora, esto que nos sirve de marco general, a la hora de la verdad, cuando hay que aprobar una norma, ya es mucho más complicado porque las similitudes no son tan, tan importantes como puede parecer. Los populistas iban a llegar y e iban a cuestionar eh, todo el proceso de integración europea. Bien, desde que surgen hasta que se produce eh, las elecciones a las que hemos hecho referencia, pasan cosas. Entre ellas que se van presentando a, a las elecciones nacionales, legislativas, municipales, y van, digamos, eh, contrastando puntos de vista y constatando en eh, qué medida llegan o no llegan a la opinión pública. Y vemos evoluciones. Por poner un ejemplo muy llamativo, el, en lo que entonces era el Frente Nacional Francés, también han cambiado de nombre, y no es casual que han cambiado de nombre. El Frente Nacional Francés decía, Francia tiene que abandonar el euro. ...ya no quieren ni oír hablar de ese tema... ...porque en el fondo... ...con todas las desazones y movimientos... ...que nos podemos encontrar... ...hay una gran mayoría de europeos... ...que tiene muy claro... ...que el futuro pasa por eh, una Europa unida... ...y que el futuro pasa <coughs> perdón, por una moneda única... ...el consenso sobre esto es enorme... ...no tanto sobre cómo se gestiona la moneda única... ...no tanto sobre políticas fiscales... ...no tanto sobre muchas cosas... ...pero lo fundamental del edificio... ...no está en cuestión... ...importante eh, constatarlo... Bien, eh, ...esos partidos eh, populistas... ...en muchos casos han llegado a las elecciones... ...moderando de manera sensible... ...sus posiciones... ...si buscamos elementos en común... ...entre todos ellos... Un polaco, un húngaro, un español, un inglés... ...encontramos algunos, pero no muchos. Primero, una denuncia del sistema, tanto nacional como europeo... ...por no responder a las necesidades reales del ciudadano. Entonces, conectamos con lo que antes dijimos... ...de eh, un discurso creciente, crítico, con la Comisión Europea... ...por su gestión de la política económica. Dos, muy especial, la denuncia de las élites... Élites nacionales y élites europeas, a quienes hacen culpables directos del abandono del ciudadano. Denuncian un despotismo ilustrado que impone una lógica propia de las élites a los ciudadanos. Esta es una constante en todos ellos, es una revuelta contra las élites en el sentido literal de términos. ¿eh? Élites en cuanto a formación, élites en cuanto a competencias, están dirigiendo Europa. Nadie discute que estos señores son muy inteligentes, nadie discute que han aprendido economía o derecho en las mejores universidades, nadie discute que han hecho los mejores másteres, nadie discute su mérito para llegar allí. Lo que discutimos es que priman otros intereses a los de la ciudadanía. Este es un argumento muy importante que es constante en todos estos eh, movimientos. Hay en ellos una retórica a veces agresiva, a veces demagógica, más agresiva y más demagógica de la media de los partidos políticos que de por sí es agresiva y demagógica. Una reivindicación de la renacionalización de las políticas y una defensa de la soberanía nacional. No puedo confiar en alguien que está en Bruselas, que es de otro país, que tiene otra visión del mundo. Yo quiero que quien tú me dice, esté más cerca de mí. Quiero verle la cara, quiero conocerle. Es una sensación de inseguridad que trata de resolverse eh, poniendo la marcha atrás en el eh, proceso. Con ello, un enfoque identitario en su defensa de la nación. O sea, no solamente quiero ser francés y quiero seguir siendo francés o no solamente quiero ser español sino que ser francés es una cosa definida ser español es una cosa definida y esto nos lleva a otro tema que es constante en todos ellos que es el tema de las corrientes migratorias y los procesos de integración en culturas tradicionales europeas de gente que procede de culturas extrañas yo digamos, no tengo duda en que esto es una constante de todos ellos ahora lo que ocurre es que las diferencias a partir de aquí son enormemente importantes. Por ejemplo, los hay que defienden una economía muy liberal y los hay que defienden economías particularmente proteccionistas. Eh, dos casos de países vecinos, Vox y, y Frente Nacional. Vox es el partido más liberal en economía que hay en España. Eh, el Frente Nacional es el partido del proteccionismo en, en Francia. ¿Pueden juntos actuar en el marco de la Europea? Un poquito complicado. Ahí algunos de estos partidos que son profundamente prorrusos y otros que son profundamente pro-norteamericanos o proatlánticos atlánticos Nos encontramos que en algunos casos eh, esos partidos reciben un voto característicamente de izquierda. De nuevo vuelvo al antiguo Frente Nacional francés. Es el votante comunista, es el antiguo votante socialista, que rechaza la globalización por competencia, que rechaza la inmigración por competencia a la hora de, de acceder a los servicios sociales y al, al puesto de trabajo, y que lo que defiende es levantemos muros. Por el contrario, eh, hay eh, partidos que reciben un votante tradicionalmente conservador, de nuevo sería el, campo, el, el caso de Vox, ¿No? Es más bien una extinción por la derecha del Partido Popular que eh, una extinción del Partido Socialista por la izquierda. ¿no? Eso es Podemos, es otra historia totalmente distinta. Igualmente, cuando hablamos del componente religioso, el componente de valores, encontramos grandes diferencias. Todo nos lleva a pensar que, si más o menos representan una quinta parte del total de los diputados del Parlamento Europeo, su posibilidad de actuar conjuntamente es muy limitada. De hecho, no hay un grupo parlamentario de los populistas, ¿se llamara como se llamara? Hay varios. Y hay varios porque a la hora de, eh, a, de aprobar políticas concretas, a la hora de proponer normas concretas, las diferencias son enormes. Comparten el rechazo, comparten la crítica, pero no comparten la alternativa. No comparten la solución eh, del tema. El resultado, por lo tanto, de estas elecciones ha sido, en primer lugar, una importante fragmentación del Parlamento Europeo. O sea, hasta, no hace mucho, había varios grupos, pero en realidad era un juego entre conservadores y socialistas, esto se ha acabado. Ahora, eh, la formación de mayorías va a ser mucho más complicado. va a haber que trabajar mucho más para poder llegar a acuerdos pero en el parlamento no solamente se llegan a acuerdos para normas se llegan a acuerdos para repartirse los cargos en el parlamento y en el resto de las instituciones europeas y hay un pulso histórico entre los estados y el parlamento para decidir cómo se reparten estos puestos Bien, el parlamento lo va a pasar mal pues, por la razón de que al estar más dividido tiene menos capacidad de influencia para eh, repartir todos estos eh, puestos Bien. Eh, en general eh, lo que sí podemos ver es que se consolida la opción europeísta, se consolida la opción globalizadora se consolidan las nuevas corrientes relativistas se están forjando nuevas eh, formaciones eh, políticas donde lo fundamental no está en peligro pero la posibilidad de llegar a acuerdos para desarrollar la agenda va a ser muy complicado. Y entramos en este último punto. ¿eh? Ya han pasado las elecciones, ya sabemos lo que ha ocurrido, que era más o menos lo que nos habían contado que iba a ocurrir, ¿no? ¿y ahora qué? Ahora, en cuanto resuelvan quién es el presidente de la comisión, quién es el gobernador del Banco Central Europeo, quién es el vicepresidente de la comisión y responsable de la política exterior, de seguridad y defensa, etcétera, etcétera, ¿qué? ¿Qué se puede hacer? Bien, pues en ese qué nos encontramos, por una parte, la herencia de anteriores comisiones, de anteriores legislaturas, donde no se remató lo que había que rematar por falta de acuerdo, junto con los problemas nuevos característicos de este nuevo Parlamento. Primer reto: hay que conformar una nueva mayoría. Y eso no va a ser fácil. Y eso no se hace en dos días. Eso es el resultado del roce, de la fricción, del cariño... ...de horas de pasillo, de horas de negociación... ...hasta que más o menos se va viendo dónde hay un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro va a ser determinante... ...para ver cómo evolucionan los distintos partidos eh, europeos... ...en cada uno de los estados. El Parlamento Europeo no es un Parlamento más. Es donde todos estamos juntos. De donde salen las políticas que nos afectan a todos... Lo realmente importante se hace allí, no aquí, por mucho que nos engañemos. Es allí donde está lo realmente importante. Por lo tanto, de ahí va a surgir una nueva cultura política que irá permeando paulatinamente los Estados. Segundo, y casi diríamos que lo más urgente, lo más llamativo, hay que retomar el proceso de consolidación de la política económica y monetaria. Hay que, los, hay que superar los efectos de, ...de esa costumbre a la que antes hice referencia... ...de que para encontrar una solución primero hay que crear un problema... ...el problema lo tenemos... ...tenemos una moneda y no tenemos una estructura... ...suficientemente estable para poder gobernar la moneda... Eh, ...y ahora hemos salido de una gran crisis... ...pero sabemos que muy pronto vamos a entrar en otra... ...y vamos a entrar en otra una situación muy complicada... ...a la que luego haré referencia... ...¿qué temas son los que preocupan en estos momentos que están en la agenda?... primero tenemos que pasar del mecanismo europeo de depósitos, que se creó durante el proceso, a un auténtico Fondo Monetario Europeo. Es decir, una institución con dinero suficiente, con depósito suficiente, para poder intervenir sobre aquellos países que estén pasando por un momento delicado, para llegar a tiempo, para no dejar que la situación eh, se pudra y para poder actuar con eficacia el grado en que se intervenga sobre los gobiernos evidentemente es discutible pero quien da dinero impone condiciones y eso es la única forma de poder eh, actuar pero ese fondo no existe sabemos que tiene que existir y no existe Dos. dentro de, del proceso inacabado para constituir una unión bancaria europea necesitamos establecer un fondo único de garantía de depósitos la persona que tiene su dinero en el banco en europa tiene que tener la seguridad de que ese dinero no está en peligro. Ahora tenemos una serie de medidas que protegen unas ciertas cantidades. Bien, se trata de una norma europea, un fondo europeo que controle de verdad el sistema bancario para tranquilizar, para dar seguridad a la gente. Tercero, un tema antiguo, actualmente fundamental, que es el de la mutualización de la deuda. es decir eh, eh, sacar adelante deuda conjunta europea. No deuda de cada país, sino deuda generada por la propia Unión Europea, lo que evidentemente supondría que los tipos de interés es el resultado de una media entre los distintos tipos de interés y que de esta forma eh, digamos, se puede eh, acceder a dinero eh, más eh, fácilmente. Cuarto, un tema de la última reunión del Eurogrupo, la creación de un presupuesto europeo un auténtico presupuesto europeo que llevaría, cómo no, a la existencia de una hacienda europea, de un tesoro europeo, un comisario del tesoro que de verdad pueda imponer un gobierno fiscal que dé estabilidad al euro. Cuando ah, cuando pregunto a los economistas, yo no soy economista, me dicen que no hace falta una fiscalidad única para garantizar la estabilidad de una moneda. Yo digo que ya lo sé ...que se pueden, por ejemplo, aprobar... ...criterios... ...que cada país asume y cumple... ...para de esta forma garantizar la estabilidad... ...pero un político... ...a diferencia del economista... ...sabe lo que es la tropa... ...entonces esperar que Italia cumpla sus obligaciones... ...esperar que España cumpla sus obligaciones... ...es un acto de estupidez... ...entonces por lo tanto... ...yo no puedo dejar que mi moneda... ...en la que me juego mi futuro... ...y el futuro de mi familia... ...esté expuesto a gobiernos irresponsables que periódicamente son elegidos por sociedades irresponsables. ¿no? Por tanto, es necesario para garantizar de verdad que esa moneda, que es el pilar, el instrumento fundamental de nuestro modelo económico, tenga la estabilidad eh, necesaria. Bien. Estas cosas que están ahí, que están en la agenda, que pasan de una reunión del Eurogrupo a otra reunión del Eurogrupo, que están en los medios de comunicación, sobre todo especializados en temas económicos, eh, no acaban de resolverse. Y, y cuando uno quiere averiguar, bueno, y esto, si esto, si sabemos que hay que hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues es muy sencillo. Es un problema de confianza, que en economía es un tema eh, evidentemente importante. O sea, eh, los países que más tiraron del euro son en estos momentos quizás los países que más están frenando el euro. Por eso, que más están frenando el desarrollo del marco institucional para estabilizar el euro. ¿Por qué? Porque no confían en sus socios. Y no confían en sus socios porque son gente sensata que ven cómo se comportan sus socios. Eh, eh, eh, hemos violentado, evidentemente, todos los acuerdos habidos y por haber. Pero es que seguimos haciendo. Lo que está ocurriendo ahora con el gobierno italiano es tan escandaloso, es tan profundamente irresponsable, que serían idiotas los gobernantes de países como Holanda, como Finlandia, como Alemania, de seguir adelante con el proceso mientras pueda haber gobiernos como el italiano. O sea, gobiernos de países que tienen un 120% de deuda sobre el Producto Interior eh, Bruto, que mantienen un déficit ya básicamente estructural y que además amenazan con generar una moneda propia disfrazada de bonos que actuarían en el circuito de lo público y que implicarían aumentar la deuda, es sencillamente un acto suicida. O sea, es comprensible que en épocas de crisis crezca la deuda, pues naturalmente para eso está el Banco Central ¿no? para generar liquidez y que los, pa los países no se ahoguen, pero cuando pasa la crisis es momento de recortar es momento de poner en orden las cuentas, aunque solo sea por el solo hecho de que a la próxima crisis vamos a llegar con estas tasas de deuda con estos eh, déficits y por lo tanto con un Banco Central Europeo que no va a tener el margen de maniobra que tuvo en la anterior crisis. El quantitative easing, es decir, la manivela de toda la vida, tiene un recorrido posible. Y al final, sencillamente, los mercados deciden que el emperador está desnudo y la deuda, a lo peor, no la compra nadie. Pensar que la deuda eh, jamás se podrá resolver y que con pagar los tipos de interés es suficiente, eso en el medio plazo no es viable. Eso vale en el corto plazo, pero en el medio plazo, cuando lleguen los problemas más serios, eso no va a funcionar. Para ir acabando, porque ya el tiempo se nos echa encima, es importante también en esta agenda, cómo no, porque es uno de los temas que más presentan Estado, que se lleguen a ciertos criterios sobre política de inmigración. Ya sabemos que la política de inmigración no es necesariamente comunitaria, es un tema eh, propio de los Estados, pero... En este momento la sociedad demanda de la Comisión y del Parlamento que adopte posiciones conjuntas y es fundamental que se envíe a la opinión pública el mensaje de que esto es posible y que de una manera u de otra se van a hablar unos criterios que van a fijar quién puede entrar, quién no puede entrar y las exigencias sobre integración en el marco jurídico y de valores de las sociedades receptoras tema ahora muy de moda es el de la política exterior y de seguridad común. Muy de moda porque no hace mucho tiempo eh, se propuso una cooperación reforzada, para aquellos que, que no eh, sigan los temas europeos, una cooperación reforzada esencialmente una política que desarrolla un conjunto limitado de países dentro de eh, la Unión. No es una política compartida por todos, sino de un segmento, que normalmente actúan como vanguardia, Bien, pues eh, se, a, se aprobó eh, la denominada PESCO, que es una política en el ámbito de la defensa, eh, y daba la sensación de que en un momento en que las relaciones con Estados Unidos no eran las mejores posibles, Europa finalmente se sentía madura para tener una defensa propia. Bien, esto eh, evidentemente es una tontería, no hay ninguna madurez para una defensa propia, muchísimas gracias. Eh, lo que está viendo es un enorme bluff en el, en el plano industrial a la hora de crear... Eh, eh, Fundamentalmente eh, aviones propios, pero no solamente aviones. Eh, hay un tema de fondo que es Europa está quedándose atrasada en la cuarta revolución industrial. Podemos utilizar los retos de la defensa para canalizar recursos sobre tecnología de vanguardia y de esta forma uno engancharnos a la cuarta revolución industrial, dos dotarnos de sistemas de armas propios, sin tener que comprar los norteamericanos. Bien, no hay consenso suficiente en la Unión Europea esto no está funcionando bien lo importante que tenemos que entender es que, uno, no hay cohesión para la defensa, la defensa requiere del liderazgo y de percepción de amenaza conjunta y eso no existe dos, nuestras relaciones con Estados Unidos en el marco de la Alianza Atlántica se han deteriorado muchísimo la OTAN está al límite de la supervivencia por lo tanto, los países de la Unión Europea tienen que hacer una reflexión seria sobre qué papel quieren jugar en el mundo, cómo y con quién. La alianza atlántica que hemos recibido del pasado ya no es viable, Estados Unidos no confía en los miembros europeos de la alianza con toda razón del mundo, Europa no está madura para tener un sistema propio, por lo tanto, eh, Europa eh, toma decisiones pronto sobre qué va a hacer y qué equilibrio va a mantener entre la posición norteamericana y la China, o sencillamente se va a ver desbordada y con ello fragmentada. Sí, cuando, cuando la Unión Europea no es capaz de adoptar una posición única lo que ocurre es que los estados sí lo hacen ya hemos visto como Grecia o como Portugal se han apuntado al, al Bell and Road eh, chino, o sea, por la sencilla razón de que China llega con un taronario y eso es muy de agradecer eh, pensar que el futuro de la Unión Europea es la fragmentación europea a la hora de afrontar este reto es sencillamente una pers pers perspectiva enormemente pesimista y, y desoladora uno de los problemas que también eh, toca ahora es ver la cuestión de las famosas velocidades. Bien, eh, al intentar integrar al mismo tiempo que ampliar, lo que hemos visto es que no ha habido cons consenso suficiente. Y con la gran depresión, la Unión Europea ha entrado en una crisis profunda, la más grave de su historia, sin duda. La solución más sensata para el futuro, una solución que quizá... ...podría haber evitado el Brexit... ...es sencillamente crear... ...dentro de la Unión Europea... Eh, un, ...lo que en ARGOT se denominan ...velocidades que son... Es, es, ...es velocidad de avance... ...es decir, estratos competenciales... ...que cada país... ...decida libremente... ...en qué marco competencial quiere estar... ...si quiere estar solamente en el mercado único... Si quiere estar algo más o si quiere estar en, en, en la vanguardia de la, de la moneda única con una fiscalidad común. Eh, eh, si nos seguimos empeñando en que todos tenemos que avanzar más o menos con la misma velocidad, lo que vamos a ir viendo durante este quinquenio y posiblemente el próximo es un aumento de las tensiones, de la fricción dentro de eh, los miembros. Por último... Eh, a Europa le pasa algo muy semejante a lo que le pasa a España, y vamos a utilizar un término muy querido del, de la cultura regeneracionista española, el ensimismamiento. En un momento en que hay que entender el cambio de época y apostar por cambios profundos para adaptarse a la Cuarta Revolución Industrial... España se debate sobre si es una nación o no es una nación y la Unión Europea se debate sobre este conjunto de políticas en crisis a las que hemos hecho referencia. La Unión Europea, como España, necesita superar el ensimismamiento y asumir como prioritarias la agenda real característica de la época en la que vivimos. Es decir, cómo afrontamos juntos la globalización... ¿Cómo afrontamos juntos los retos de la Cuarta Revolución Industrial? La industria europea se está quedando atrás. Y no por falta de recursos humanos, y no por falta de recursos económicos, sino por falta de liderazgo, por falta de guión. Porque nuestros políticos están en otras cosas, en fuegos más inmediatos que hay que, que, hay que apagar. Por lo tanto, por cerrar de alguna manera... El gran reto del quinquenio que abre el Parlamento Europeo es cerrar todos, todos estos temas que nos llegan del tratado de Maastricht y de la evolución del tratado de Maastricht y finalmente ponernos en lo que toca, que es, como decía antes, lo relativo a la cuarta evolución industrial. Y dicho esto, por mi parte, quedo a, a, a la espera de cuantas preguntas me quieran hacer. Muchas gracias.